Bien. Bueno, continuamos. Eh, pasamos a... Estábamos trabajando con relación de equivalencia. Bien. Eh, y teníamos la, la definición de clase de equivalencia, que dada una relación de equivalencia y un elemento del de conjunto... Son todos los elementos que están relacionados con ese elemento fijo. ¿sí? Eh, la relación con el este módulo 3 es tener mismo resto en la división por 3. Eh, decíamos que tiene tres clases. Y el 0, todos estos números que están acá el 0, el 3, el menos 3, el 6, menos 6, etc. Son múltiplos de 3, entonces tienen resto 0 en la división por 3. Y 0 tiene resto 0 en, eh, en la división por 3. 1, 4, menos 2 tienen resto 1 en la división por 3. Entonces, y 1 tiene resto 1 en la división por 3. O sea, la clase equivalencia, imagínense que pintamos acá, pintamos todos los enteros de, según, con, con colores, según qué resto me da. Si me da resto 0, lo pinto de, de un color. Si me da resto 1, lo pinto de otro color. Y si me da resto 2, la división por 3 me da un tercer color. Y, y, y acá simplemente ver eh, en cuál clase está un elemento, es esencialmente fijarse en qué color tiene. O sea, acá 3 y 0, eh, están en la, la, las clases son las mismas porque los colores son los mismos, esencialmente. Intuitivamente. Después si uno ve, trabaja con la definición, se, se da cuenta que esto funciona bien. Bueno. Pasamos a un concepto estrechamente relacionado, que es el de partición. Una partición de un conjunto A es eso, lo parto en pedazos, en pedazos tal que todo el, eh, la unión de todos esos pedazos me den el todo. Entonces, son subconjuntos, una familia de subconjuntos no vacíos de A, que no tienen elemento en común, que son disjuntos, dos a dos, y cuya unión es todo. Eh, bien, entonces, ¿cómo, ¿qué es eso? Voy a, voy a hacer un ejemplo de eso. Este, bueno, estoy borrando la pizarra. Vamos a hacer primero el ejemplo escrito. Entonces tengo un conjunto de tres elementos A, B, C, entonces, una partición posible es p 1 de A. ¿sí? O sea, elegí a dos, a, a dos elementos y lo puse en una bolsa, y en otra bolsa distinta puse el elemento que me sobraba. Entonces, las dos, los, dos, los elementos de la partición son conjuntos, son subconjuntos de A, ¿sí? o sea, element, elementos de la partición que también le, le estoy llamando partes o celdas de la partición, ¿Sí? y son conjuntitos y que me lo parten al conjunto A, en, en este caso en dos partes, que no contienen elementos en común, ¿sí? y que entre todos juntan a todos los elementos de A. Fíjate que acá al, a la primera parte que le llamo a 1, la pinté de azul, a la, a la segunda parte de, le llamé a 2, y la pinto de verde, y esos son los elementos de la partición. O sea, la partición es un conjunto de subconjuntos de A, del conjunto original. ¿sí? Acá hay otra partición donde a cada uno de los tres elementos lo puse en bolsitas separadas. Sigue valiendo lo mismo, están todos los elementos distribuidos en las bolsas y las bolsas no tienen elementos en común. Y está la partición esta trivial que puse a todos los elementos en una bolsa. Entonces, hay una sola bolsa, entonces no hay caso de chequear de que sean, hayan dos distintas disjuntas. ¿sí? Y los elementos obviamente están en todas. O sea, en la única que hay. Eh, ahora sí, quisiera hacer un dibujo. Dejo de presentar. Entonces, tengo un conjunto A. Y una partición esencialmente es hacer esto. Ahí está, es una partición. Parto al conjunto A, lo parto en pedacitos. Este pedacito es A1, este pedacito es A2, A3, etc. Entonces acá hay algunos puntos, ¿cierto? ¿no? A, B, acá está C, Acá hay puntitos. Esto es una partición. La partición P es la familia de, de, de los conjuntos estos todos juntos. ¿sí? Y acá lo que hacía yo era lo que hice es pintar de verde Ve, bueno, el color. El color code ya lo arruiné. Porque la 2 era verde. Este era verde. Sí. O sea, una partición es lo mismo que colorear los, los elementos. De manera que a cada elemento le toque algún color y no haya dos elementos pintados con el mismo color. Bien. Eh, no. Sí. Eh, ahí dijiste algo falso. Dijiste que no haya dos elementos pintados con el mismo color. Ah, ¿por negro? No, que no es que vos quieras que no haya dos elementos con el mismo color. Vos querés que no haya un elemento con dos colores. Dos elementos... Eh, perdón, perdón, sí, sí, fue un, un, un, un acto fallido, perdón, muchas gracias Mati, es eh, correcto, no debe haber un elemento con dos colores, muchas gracias, perfecto. Eh, preguntan si el orden de los conjuntos, eh, si es importante el orden, no, porque por la definición, entre comillas, intuitiva de conjunto, no importa el orden. No importa el orden en que listo los elementos, ni del, conju del, del conjunto A, ni depende del orden que listo los elementos de la partición. O sea, las particiones, eh, las particiones, eh, a ver. La que tenía puesta yo en, la, en las filminas, a ver. A, B, C. Si tengo A es igual a ABC y tengo entonces esta partición bc es lo mismo, me parece que voy a tener que escribir en otro lado, es lo mismo que CB como A, por ejemplo. Me falta una llave acá. Ahí está. Estas do, dos expresiones denotan exactamente el mismo conjunto. Bien. Continúo con la presentación. Bien. Eh, entonces ahí tenemos <coughs> ejemplos de particiones. Y... Resulta que las equivalencias dan particiones Y este lema lo que dice, es lo, lo, que, lo que estaba contando al principio, es que si X está relacionado con Y, entonces las clases de equivalencia son las mismas, y viceversa. Si la clase de equivalencia que determinan son las mismas, entonces están relacionados. Y más aún, si X no está relacionado con Y, entonces las clases de equivalencia, sus respectivas, respectivas clases de equivalencia son disjuntas. Y entonces lo que resulta es que el conjunto de clases de equivalencia, de una relación de equivalencia que se denota A sobre o A barra en la relación de equivalencia, es una partición de A. Y eso eh, se puede ver en el ejemplo que había... que había dejado del lado izquierdo ¿sí? acá se ve tengo la, la relación de equivalencia que está denotada por las flechitas verdes y entonces las clases de equivalencia son estos estos, estos corpúsculos disjuntos porque una vez si hubiera una flecha de acá a acá por ejemplo entonces automáticamente tiene que haber una flecha de acá a acá por eh, simetría Y tiene que haber una flecha de acá a todos los otros elementos por transitividad Entonces no, la única manera de que dos clases tengan un punto en común Es que sean la misma Entonces de hecho eso es lo que pasa Esto se puede formalizar y, y eh, es buen ejercicio para que lo escriban Sale por la definición, son todas pruebas muy fáciles Este... Y fíjense que acá me quedan tres clases de equivalencia que su unión son tres conjuntos y su unión me dan todo. Y esos conjuntos son disjuntos. Entonces toda clase de equivalencia, toda relación de equivalencia me da una partición. A ver, lo explico. Me piden que explique de nuevo el corolario. Voy a. Ah, se cortó. Bien. Bien, bien, bien, bien. Eh, la, última, la última explicación en el ejemplo, ¿quieren que explique de nuevo? Bien. Bueno, quizás, quizás convenga que haga un poquito de la prueba, digamos, para que, para que se vea. Borro el ejemplo de, de partición. Entonces lo que quiero ver es que eh, vamos a ver de que vamos a ver que si x está relacionado con y entonces la clase de x igual a la clase de y. Vamos a probar eso. Eh, voy a repetir el argumento intuitivo. ¿Sí? Supongamos que X está relacionado con este Y. ¿sí? Repito el argumento intuitivo. X está relacionado con Y. Entonces quiero probar que la clase, la bolsa donde está este X, es la misma que la bolsa, la clase donde está este Y. Entonces acá hay un punto Z, que yo sé que está en la clase de X porque está, hay una flecha de X a Z. Entonces como hay una flecha de X a Z quiere decir que están relacionados. ¿eh? Eso me, me, me, me explica de que Z está en la clase de X. Ahora voy a probar de que, la, que también está en la clase de Y. Entonces, ¿cómo hago para eso? Entonces, de I a X hay una flecha. Bien. De X a Z hay una flecha. Pero entonces de I a Z tiene que haber una flecha. Entonces, y está relacionado, Z está relacionado con I. Entonces, Z pertenece a la, a la clase de I. Lo escribo ahora. Entonces, estos son conjuntos, ¿no? Entonces veo, veo la doble inclusión, así, y la inclusión así. Para ver que dos conjuntos son iguales, muchas veces conviene ver que uno está incluido en el otro y el segundo está incluido en el primero. Bien, entonces, para ver, esta inclusión así. Para eso tomo Z, sea Z en la clase de X, entonces por definición, para estar en la clase de X, lo, lo que pasa es que Z está en A, eso lo voy a omitir, la información de tipos, y eh, X está en relación con Z, luego X está en relación con Z. Además, por hipótesis, Quitar el maní Entonces por simetría. Pedro. Sí. Ahí parece que está pegando luz de la ventana y no se ve del todo bien. Ah bien, ya lo soluciono. Muchas gracias. ¿De Bien. Por simetría, y está relacionado con z, ¿sí? Porque estamos suponiendo que la relación es de equivalencia. Entonces, y está relacionado con z. Y ahora, y está relacionado con z. x está eh, no, y está relacionado con, perdón, acá estoy confundiendo por simetría, si x está relacionado con y, y está relacionado con x, ahí está. Y ahora, como y está relacionado con x, y x está relacionado con z, por transitividad, Y está relacionado con z, usando estas dos cosas. Entonces, como y está relacionado con z, me parece que lo hice al revés. Efectivamente lo hice al revés. Voy a tener que hacer simetría de vuelta. Eh, a ver. No, estamos bien, estamos bien. Entonces, y está relacionado con Z, entonces, Z pertenece a la clase de Y. Porque si acá pusiéramos, en la definición acá pusiéramos Y, y acá pusiéramos Y, y acá pusiéramos Z, me queda eso. La clase de Y son los zetas tal vez es que Y está relacionado con Z. ¿Sí? Borro esto porque me mete mucho ruido. Bueno, esa es la prueba de que, va, es una implicación, la otra es lo mismo. Capaz que se podría haber hecho un sí solo sí directamente. Esta es igual. Entonces, si dos bichos... Están relacionados, entonces sus clases son las mismas. Eh, así esta es la prueba del argumento que hice aquí intuitivamente. Bien. Bárbaro. Se nos está acabando el tiempo. Preguntan cómo se podría probar sin el Z. Bueno, después, después vemos el detalle de ese. Y vamos a concluir ahora. Eh, bien, y también vale al revés. Si tengo una partición, si P es una familia de subconjuntos de A que parten a A, o sea que son disjuntos y la unión me da todo. Entonces puedo definir una relación de equivalencia. A está relacionado con B, sí, solo sí, A y B están en la misma parte de la partición. Bueno, esto es una relación de equivalencia y sale por definición de partición. Si queremos formalizar un poquitito más, qué quiere decir estar en la misma parte, quiere decir que existe un J, existe un elemento de la partición tal que A y B pertenecen al mismo J. ¿Sí? O sea, cómo funciona esto. Bueno, la conclusión es que es lo mismo tener una partición que una, una relación de equivalencia. Eh, entonces, ¿cómo es, la, ¿cómo es la idea acá? Supongamos que tengo, eh, voy a borrar acá. Y voy a mostrar la, la pizarra para que se vea. O sea, si tengo un conjunto con elementos y lo parto de algún modo, lo parto así, lo parto así y así, entonces relaciono entre sí todo lo que están en la misma parte de la partición. Cada uno está en la misma parte de la partición que sí mismo. Este está en la misma partición que este, este está en la misma partición, este está en la misma parte de la partición, este también, y ya está. Bueno, eso es una relación de equivalencia. Pero se <coughs> sale como intuitivamente trivial del hecho que dije al principio, de que um, estamos da, definiendo una relación diciendo, tienen la misma algo. ¿Sí? Eso hace que sea inmediatamente se dan cuenta que es una relación de equivalencia. O sea, Cualquier partición, cualquier coloreo me da una relación de equivalencia por ese motivo. O sea, estamos diciendo A y B están relacionados y tienen el mismo bla. Entonces, E tiene que ser una relación de equivalencia. Bien. Correcto. Bien. Seguimos acá con el material teórico. Y... Vamos con la última definición, la última definición me parece que vamos a tener tiempo hoy, que es una relación de orden parcial. Una relación de orden parcial es una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Como por ejemplo el divide, como por ejemplo el menor igual sobre los números. Ese es nuestro primer ejemplo. El ejemplo canónico es ese: el menor igual sobre los reales, enteros, naturales, racionales. ¿sí? Dijimos el divide. También la relación de inclusión, eh, incluido en, entre los el conjunto de subconjuntos o conjunto de partes de un conjunto A. Y vamos a decir que un. Un conjunto, vamos a decir que un conjunto parcialmente ordenado, parcial, ordenado, uy, hay un typo ahí. Aquí debería decir conjunto parcialmente ordenado. Eh, y, le, y bueno, CPO sería la abreviación de conjunto parcialmente ordenado, pero voy a decir todo el tiempo POSET, que es la, la sigla en inglés. Eh, bueno, Partially Order Set, eso. Eso es conjunto parcial ordenado en inglés y esa es la, la sigla que voy a usar todo el tiempo, POSET. Es cuando me dan el par de un conjunto y un orden parcial. Entonces, dado que sabemos que menor o igual es una relación de orden parcial sobre los reales, entonces decimos que r, coma, menor o igual es un POSET, n con el dividido es un POSET y p y partes de A con la inclusión son posets. Bien. Eh, es, eh, estos son ejemplos de estructuras, digamos, estructuras matemáticas, donde tengo un conjunto y tengo, le puedo poner relaciones, le puedo poner operaciones. ¿sí? Eh, no sé si es la primera vez, en realidad ustedes ya vieron ejemplos de estructuras que son los grafos, por ejemplo, un grafo, eh, o sea, estructura general. Un grafo es un conjunto y una familia de, de pares, pero en realidad podrías podría pensar de que también es un, un conjunto con una relación binaria, un grafo, con ciertas propiedades. Este, creo que la definición más estándar de grafo es una relación eh, irreflexiva y simétrica. Si es digrafo sería una, una relación cualquiera, esencialmente. Bien, y este va a ser el tema que nos va a interesar en toda esta primera parte de la materia, este primer tercio de la materia son los conjuntos parcialmente ordenados y ciertos conjuntos, ciertas clases especiales de conjuntos parcialmente ordenados. Eh, y en los cinco minutos que queda voy a decir cómo los dibujamos, como para, para llegar al dibujito que había presentado al principio. Y entonces, eh, naturalmente, en un conjunto, o sea, una relación de orden parcial, acabo de usar este menor igual como re una relación de orden parcial este, genérica, distinto al menor igual que puse para los, los reales, este, el diagonal así, y tengo esta definición, vamos a decir que en un, conjunto en, en, en un conjunto parcialmente ordenado, vamos a decir que b cubre a, si es que b es mayor o igual a, eh, a es menor o igual a b, y no hay nadie en el medio. ¿sí? O sea, por ejemplo... O sea, no existe, o sea, lo que dice es que no existe ningún C distinto que esté en el medio. ¿Sí? Esta es, es la relación de cubrimiento o cobertura, como lo tienen en el práctico. Y teniendo en cuenta, eh, para ejemplos finitos, uno puede dibujar los conjuntos parcialmente ordenados. Y los dibujos están dados por los diagramas de Hasse. Voy a hacer un un dibujito de un conjunto parcialmente ordenado voy a borrar un poco ahí wow. Este es un ejemplo de conjunto parcialmente ordenado. ¿Sí? Y es un ejemplo de un diagrama de Hasse. Eh, lo que hace el diagrama de Hasse es poner puntitos en en el plano, esencialmente, poner puntitos en el plano, uno por cada elemento del conjunto, poner un segmento eh, entre cada punto par de puntos que se da la relación de cubrimiento, o sea, acá lo que estoy diciendo, efectivamente con el, con el dibujo este, si tengo A y B, estoy diciendo que a eh, B cubre A. Lo que estoy diciendo es que eh, A es menor o igual a B y que no hay en el medio. Y pongo más arriba A al que está más arriba en la relación. Y fíjate que, y acá tengo C, entonces C cubre B. Y ahora, ¿cuál es la, ¿cómo leo la relación de acá? Y bueno, como la relación de cubrimiento implica que están relacionadas, entonces este está relacionado con este. ¿sí? Este está relacionado con este. Y B está relacionado con C. Pero ahora las relaciones de orden son transitivas. Entonces quiere decir que este está relacionado con este también. Pero fíjate que ya saber cómo las relaciones transitivas no me hace falta escribir esta flecha. ¿ya? ya está implícita. En el sentido que si puedo caminar para arriba, entonces todo eso va a estar relacionado con A. ¿Sí? Yo la tengo D. Entonces la relación de orden acá menor o igual para este. para este. Diagrama de Hasse, la relación de menor o igual es A, B, B, C, A, C, D, B, D, C, unión la diagonal. Uno de igualdad, digamos. Aquí okay, una de igualdad. La igualdad en A. Este conjunto le, le llamo A. O sea, por, tengo que sumarle la igualdad sobre A, o sea, A, A, B, B, C, C, D, D. No sé si me está faltando algún par, seguramente Manti me va a decir. Y entonces, eso es un diagrama de Hasse. Bien. Y ya me parece que estamos. Eh, termino de, de mostrar la definición de diagrama de Hasse, que es intuitiva. ¿Sí? Es lo que acabo de decir. Entonces, si ponemos un punto por cada elemento de A, y unimos mediante segmentos los puntos que se cubren, y si B cubre A, lo pongo más arriba. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar en la próxima clase? Les recomiendo que lean el... La próxima clase vamos a ver más sobre órdenes. Y les recomiendo que lean el capítulo... Bueno, que... Den una pasada al capítulo 1 que habla de relaciones, en el apunte de tiraboki y Gramaglia, y que le den una leída entera al capítulo 2, este, que habla sobre conjuntos ordenados. leanlo así llegan con las, las definiciones más o menos revisadas, eh, las definiciones vistas para que tengan más dudas y puedan... Este, consultar en el teórico y en el práctico y, y, y podamos y realmente le sirva el, el teórico. Bueno, a, ahora lo que tienen que hacer es eh, entrar en alguna de las comisiones en la que quieran y, este, y bueno, nos vemos el viernes a las 9, 9, 9 y 5 estoy arrancando. Bueno, suerte.